Hola, soy Brian, del curso de cuarto. Hoy os vengo a recitar un poema de Ricardo Pose, canción del niño marinero. Cuando sea marinero, madre, por el mundo iré con mi blusa marinera y mi barco de papel. Pequeñas velas de seda, pequeñas velas pondré sobre el casco tan pequeño de mi barco de papel. Sobre las aguas del mar, cuanto que navegaré a la tierra donde nacen las estrellas, haré. Estrellas y lucero, cargaré, Tienes estrellas y lucero en mi barco de papel. Sobre las aguas del mar al puerto regresaré, que barco tendrá la carga de mi barco de papel? Me gritará, marinero, fuerte marinero, ¡eh! ¿De dónde tienes esa carga? En tu barco de papel, de la tierra donde nacen las estrellas. Allí fue, pero tiene que ir un niño en un barco de papel. Hola, me llamo Bruno Rodríguez da Silva, de cuarto, y os voy a leer el poema Mariposa del aire, de Federico García Lorca Mariposa del aire Mariposa del aire, qué hermosa eres Mariposa del aire, dorada y verde Luz de candil, mariposa del aire Quédate ahí, ahí, ahí No te quieres parar, pararte no quieres Mariposa del aire, dorada y verde Luz de candil, mariposa del aire Quédate ahí, ahí, ahí. Quédate ahí. Mariposa, ¿estás ahí?